Vale. Uh, yo quisiera añadir unas cosas sobre sobre, el, sobre España que, que yo tengo en nivel de corazón, que me gusta mucho España. <ríe> eh, yo he visto muchos uh, movimientos sociales estos, estos uh, los últimos diez años en España, los indignados, los uh, Podemos, los de Podemos, etcétera, la, la juventud española que, que se se levantó, lo, dando lo, lo, los problemas económicos que, que, que existen en España para encontrar trabajo, para, para vivir, para existir económicamente, mm -hmm. que tenemos también en los otros países europeos, pero, pero en España se han sí. movimientos importantes. Y no he visto, no he visto en estos movimientos la. ...una conciencia visible, ¿eh? quizá hay una conciencia en España... ...claro que también el tema de la renta básica... ...que es muy cerca del dividendo de existe... ...yo lo he visto... ...pero a un nivel que me parece muy bajo... ...comparado con problemas económicos que existen... ...y que para mí tienen su, su causa... En la, en, la, ...en la deuda, en forma de, del dinero que utilizamos... ...y esta relación de casualidad... Pienso que no, no, lo han, no lo han estudiado los españoles ya o no lo he visto. Quizá los hay que, que lo entienden, pero que, lo, que ya no lo escriben, pero yo no lo he visto y entonces decir que no, no surgió en la, en la población general. Quizá los, los, haya personas que tienen la idea teórica de esto, pero no, ha, no, no, no se oye esto no se sé, no sé, no sé, eso. Entonces lo que me, lo que espero yo, lo que espero yo, que lo que me, que me gustaría mucho ver eh, este, eh, sería la conciencia del de problema, de, de la forma de dinero que utilizamos. No, no es su nombre, no es, no es su, no es son, no son otras cosas que, que, sería del poder de quien decidió. o no. no. No, es que, la, qué forma de dinero que queremos. ¿Qué, qué es la forma cómo se crea cómo se crea es importante y entonces yo, yo pienso que estos movimientos sociales que hemos visto son un resultado pero a verlo cuando hay un problema con un problema por ejemplo cuando se piensa se piensa la salud de las personas el tema de la, de la medicina lo que lo que lo que tenemos que analizar no son los resultados sino las causas. Mm. ¿Cuáles son las causas que tenemos que herir? ¿No? Se dice, soñé. Curar. Curar. Curar. Mm -hmm. Curar. Las causas que tenemos que curar para que los resultados desaparezcan en el futuro. Porque si si repetimos las mismas cosas, ahora vamos a ver una nueva crisis dentro de 30, 40 años una crisis cíclica porque las causas no se, siempre están aquí utilizamos una moneda que es deuda a la raíz entonces los, que, los, que, los que, la, que la crean los que la utilizan, entonces es una reacción esto, centralizada pues, en pensar algo descentralizado ahora y en el futuro para lo, todos los usuarios que van a utilizarlo ahora y en el futuro es una, es, un, es una reflexión teórica que se puede hacer. Tenemos lo, todas las herramientas científicas, matemáticas, para entender este tipo de problema. Pensé, pensado, pensélo, pen, pen, tenemos que pensarlo ahora mismo para que no se repiten este, este, estos problemas cíclicos en el futuro.